La serie de Marvel Studios va a develar la gran incógnita que nos quedó a todos el final de Avengers. Engen, ¿quién va a heredar el escudo del Capitán América? Falcon y el invierno, disponible solo en Disney.